Bienvenidos a todos los egresados de NUCEFA, egresadas, a todas las promociones, a todos los que hacen parte del equipo de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, o VIEXO, como lo llamamos anteriormente. Eh, estoy aquí en el día de hoy con uno de los personajes que hizo parte de la institución como rector y nos va a contar un poco de esa época, nos va a decir su nombre, nos va a decir quién es él, qué está haciendo actualmente y es bueno saber, así como lo he hecho con la rectora Julieta Bonilla, con algunos docentes, de recoger las impresiones, ese mensaje y sobre, to sobre todo, profe, el saludo a todos los regresados en este gran recuento, versión 2022. Así que, bienvenido, profe. Muchas gracias por concederme este mensaje, esta entrevista, y esperamos de que este mensaje eh, nos llegue a todos con mucho ánimo, con mucho espíritu y ese gran recuerdo que ellos van a tener para volver a recordar, profe. Así que, bueno, bienvenido, profe. Muchísimas gracias, señor Pabón. Para mí también es un honor inmenso acordarme de esa época. Creo que hace unos 25, 20 y tantos años. Eh, estuve en el año 1995, alcancé a estar como hasta mayo del año 1996 O sea que de todas maneras es el siglo pasado eh, Para presentarles un fraternalísimo saludo a todos los egresados y mucho más A mis compañeros con quienes logramos trabajar ahí en una institución tan importante y tan distinguida del departamento del Tolima como es el Vieso que lo llamábamos en esa época, a todos los egresados, cuando eso se inspiraba mucho respeto. Los estudiantes eran unas personas supremamente educadas cuando todavía se valoraba el, la labor del docente y mucho más la labor de uno como administrativo y yo como rector. Bueno, profe. Su nombre es Florido Simeones, lo tengo aquí. ¿Por qué Simeones? Fuera por allá como extranjero. Cuéntanos cuál es el nombre completo. Mi nombre es completísimo es Simeón Florido Lozano. Mi papá era un señor muy, muy creyente y yo no sé, él tal vez sí, le insinuaba a un señor, un padre Mendieta, creo que fue el que me bautizó. Eh, yo nací en, en un caserío que se llama Lozanía, de purificación. Mi papá era inspector de policía, fue el primer inspector de policía de un, de, de, de un, un caserío de Cunday que se llama Tres Esquinas. Yo nací prácticamente en una vereda de ese de esa, eso hoy pertenece al municipio de Cunday. Eh, tengo un hermano que se llama Gedeón Florido, Lozano, todos somos floridos Lozano, eh, de resto prácticamente todos pertenecemos a los nombres bíblicos, por insinuación del sacerdote que les cuento, el padre Mendieta, y mi papá que era muy creyente, muy dado a ser amigo de los sacerdotes, y a eso le debo ese nombre. Pero me siento bien, nunca me he sentido de pronto mal con mi nombre, no, me gusta que me digan Simeón, no que, que rector, que tal, no Simeón el amigo de siempre, he trajinado por la parte, en el magisterio trabajé 36 años y medio, inicié en una vereda del municipio de Rovira, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar, eh, mi esposa es de Rovira, allá inicié yo en una vereda que se llama La Florida, yendo para, un, para una inspección que se llama Río Manso, en estos momentos tengo cuatro hijos, Gracias a Dios, muy bien formados, de eso tal vez es la razón de ser de mi orgullo y haber compartido en la docencia. Me ha gustado la causa sindical y en esto, hoy precisamente, la visita me está. Recibo al señor Pabón aquí en las instalaciones de Amapentos, Amapentol, Asociación de Maestros Pensionados del Tolima, quien orgullosamente ejerco, ejerzo el cargo de presidente. Bueno. Usted me adelantó porque compañero me dice, bueno, ¿y qué será de la vida del profesor tal, profesor tal? También pues contémosle a los estudiantes eh, a qué se dedica actualmente como eh, en este cargo que está haciendo, en esta actividad como profesional, eh, en este ejercicio y afortunadamente hoy me cuenta que hasta hoy trabaja acá, ¿no? No, señor, sigo aquí como fiscal, pero ya la presidencia que ejercí por siete, por siete años, eh, de la cual me sentí orgulloso, se lograron hacer unos cambios a la institución, que ya los compañeros pensionados, docentes pensionados, están viendo lo que se logró hacer con la casa, eh, tenemos allí dos casas arriba, otra casa que es la casa del de paso del pensionado, pero lamentablemente no ha dado resultado, entonces la tenemos arrendada, pero esa es propiedad de los maestros pensionados del Tolima, Amapentol. Bueno profe Simeón, cuéntenos un poquito cuál es el recorrido que usted ha hecho durante su vida educativa, en qué plan tenés, ha estado y en qué ciudades? Mm, yo inicié en una vereda de Roira que se llama La Florida. Coincidencialmente me decían jocosamente los compañeros Florido para La Florida. Y allí trabajé año 1971, el año 1972 hice una permuta y me fui a trabajar en una vereda de Vallecito, pero pertenece más a Roira que al Valle de San Juan, pero es, es vereda del municipio del Valle de San Juan. Allí tuve el año 72. Luego en el año 1973 fui a, fui a trabajar a una vereda que se llama Puerto Boy del municipio de Venadillo Allí no, no, no pude, se me presentó dificultad con mi esposa que estaba ya en embarazo y eso era a caballo Entonces nos trasladaron para un, la estación de ferrocarril de Venadillo que se llama Palmarosa Ahí me regresaron otra vez, me trasladaron nuevamente a la Florida, ahí estuve como cuatro o cinco años y afortunadamente me fue muy bien en una elección para salir directivo del Sindicato de Maestros del Tolima y llegué a Ibagué nuevamente, ya eh, como docente de Ibagué, como, como directivo del Sindicato de Maestros del Tolima, ya me pude ubicar acá aquí en Ibagué y desde entonces no, no salí de Ibagué, trabajé 36 años y medio, obtuve mi pensión gracias en esa época que se obtenía a los 50 años de edad y tenía uno que seguir trabajando 5 años más para los 55, obtener la pensión derecho o pensión nacional que llamábamos en esa época. Gracias, hace en la enseñaba, profe? yo trabajé siempre por el área de primaria no sin antes decirle que yo fui a la universidad me hice mi licenciatura en educación preescolar pero hice una especialización en educación sexual en la Universidad Antonio Nariño. Luego pasé a la Universidad del Tolima, hice la especialización en gerencia de instituciones educativas. Y, y siempre manejé primaria, que ahí nos tocaba de toderos. Prácticamente manejábamos todo, nos daban un grupo, y ahí tenemos que ser matemáticos. Teníamos que tener. Pero la felicidad mía fue cuando manejé, manejé hartas veces el curso primero, ya por ahí en mayo, sacar niños que entraban sin ...saber absolutamente nada, ya por ahí leyendo... ...tal vez una de las mejores satisfacciones... ...como maestro que puede uno sentirse orgulloso... ...soy docente, enseñar, leer a muchas... ...a muchas generaciones de esa época acá. Profe, supongo que esos estudiantes de esa época... ...alguno de ellos en la ciudad de Ibagué sobre todo... ...los ha visto por ahí en la calle y los han parado... ...profe, venga, ¿qué más de su vida? ...ha encontrado personas que lo han llenado a usted de gratificación de haber estado como alumnos y hoy están ocupando algunos cargos dentro de la, la sociedad nuestra de Ibagué y en Tolima claro que sí me encuentro con los con los alumnos y se acuerda de cualquier anécdota profe, usted se acuerda cuando cuando porque yo a veces me pagaban y yo llevaba mi, mi, mi sueldo al, a, allá al salón y entonces yo decía ¿Quién necesita plata prestada y, y yo les prestaba, pero al momento de, de salir, todo el mundo, vive. bueno, ya les presté, ya me tienen que pagar. Eso lo recuerdan ellos con mucho cariño, a excepción de cuando trabajé en la escuela Ambalá, del barrio Ambalá, que un señor, un solo padre, un solo padre de familia, me salió a decir que yo era humillativo, porque yo, yo les, presté, les humillaba a los niños, sabiendo de que ellos no conocían, que era tener esa cantidad de dinero entonces afortunadamente mire que en todo, mi Dios le da uno la oportunidad, salieron los padres de familia, a los niños van encantados a la casa a decir que usted que ninguno tiene la chispa y la grasa que usted tiene para manejarlo a ellos, les gusta mucho pero desde luego, usted sabe que todo no puede ser eh, perfecto, habrá uno o varios que no les gustaba esa situación pero la verdad es que la gran mayoría se sentían sabe y cuando yo llegué Profe, nos va a prestar plata hoy, como anécdota muy simpática, ellos lo recuerdan con mucho cariño. Qué bueno, Profe, eh, cuéntenos cómo llegó usted a la institución educativa Nucefa, cómo se ese trance proceso, de dónde vino y cómo fue esa adaptación. Muchas gracias, señor Pavón. Sí, mire que, y tengo que hacerme memoria de un gran amigo, un hombre muy importante para el departamento del Tolima y para Ibagué, como alcalde que fue el doctor Álvaro Ramírez Gómez fue el que me dio la oportunidad de, de, de, de ir a esa rectoría y, y él... Eh, con su gesto de gratitud con la educación, eh, me dijo: Simeón, usted va a ser el rector de allá. Eh, ya para salir de allá, él no tuvo nada que ver, sino que fueron algo, eh, algunas situaciones que se me presentaron ya con la dirección general en Bogotá de la policía. Pero yo, mis compañeros que trabajé con ellos allá, eh, fue un tiempo muy bonito y desde luego que aquí recuerdo con mucha, con mucho cariño al doctor Álvaro Gómez, Álvaro Ramírez Gómez, que en paz descanse. Bueno, entonces ya una vez apoyado por el exalcalde, eh, ¿cuándo comenzó y cómo comenzó allá en la institución educativa y ¿No a dónde venía usted? Yo iba de la escuela, yo llevaba como unos 14, 15 años trabajando como profesor en la Escuela de la Francia, en primaria. Reitero que yo trabajé en primaria casi en toda mi vida, prácticamente, porque ahí estuve el rector eh, año y medio y luego fui a la Escuela Ambalada a trabajar en primaria, nuevamente regresé. Tal vez por descuido mío, pero luego una persona tuvo en cuenta, eh, la señora Esperanza, Esperanza, se me olvidó, que tenía un cargo importante en el octavo piso de la gobernación y me hizo me hizo nombrar mmm, como coordinador de disciplina del colegio Darío Echandía, Echandía que queda en la primera con 28 Ahí estuve, pero mi, mi paso por, por, por el bachillerato ya fue ya fue muy efímero, porque ahí tuve como tres años y luego regresé a primaria. A propósito de la primera con 28, cuando yo fui al colegio una vez a solicitar unos, eh, digamos, certificaciones de todos los que egresados, me dijeron: No, oh, ahí en ese colegio se encuentran algunas actas, unas certificaciones del colegio. ¿Usted tenía conocimiento de eso? sí claro de, en el archivo que yo yo y que yo supe eh, tenía toda la, la, la organización de secretarias no una, habían varias secretarias tenía como coordinadora el compañero Sisto Guarnizo a quien recuerdo con mucho respeto y con mucho cariño, una gran persona y el compañero Alirio Rojas Aranda fue mi coordinador de disciplina eh, a personas a quienes recuerdo mucho, muchos han también fallecido como el compañero Anacías Guzmán que le decíamos cariñosamente el negro, una gran gran persona, a Clarita de Orjuela que murió el año pasado y otros es do, doña Aura compañera muy muy muy querida, también hace como unos 3 4 años que falleció. Con todos ellos trabajé y yo me llevé muy bien como docentes. Se me olvida para nombrarlos a todos me queda muy difícil, pero a todos los recuerdo con mucho cariño y gran aprecio. Bueno, ahí vamos a llegar porque quería saber cómo llegó a la institución y cómo lo recibieron. Bueno, a mí me recibieron muy bien en la organización, yo era, mm, éramos amigos conocidos con el compañero Sisto Guarnizo que era el coordinador, algunos compañeros me conocían en la causa sindical eh, lógico que en esa época todavía no se había fusionado primaria y, sec y secundaria, o sea, al pemo y Cimatol. pero pero yo llegué, eh, me, me encontré una camaradería, los estudiantes, recuerdo mucho los estudiantes de 11 y décimo de ese año, eh, en esa época creo que todavía era quinto y sexto. Eh, eh, estudiantes todavía me los encuentro, uno me acuerdo uno que trabaja en el, banco, en el Banco de Colombia, otro que trabaja en, en, en el comercio, creo, no me acuerdo los, los nombres de ellos, pero me acuerdo de un sargento de apellido Bonilla, gran persona, él era muy, tenía algo que ver, mucho que ver ahí con, con, el, con el colegio. Y me acuerdo también de muchos agentes de la policía, a todos los recuerdo con mucho cariño, me acuerdo que ese año empezó, creo que era el, el coronel Barragán, director del de, de departamento o comandante del departamento, y él cada nada me hacía unas tarjetas muy elegantes, sino que yo no, nunca tuve ese, tiempo o no, la verdad no, yo no, no fui dado a eso y una vez él me hizo el reclamo, pero siempre resaltaba lo del colegio y, y resaltaba la rectoría y yo nunca le correspondí, no porque no lo estimara y no porque fuera una persona de mucho respeto y, y que quería mucho la, la educación, pero no se me dio la oportunidad. Entonces, todo eso debo recordarlo, yo no sé si vivirá todavía el coronel, el ex coronel, y, y, y así muchos, yo creo que yo allá no tuve, el, el que dirigía desde, el, desde Neiva era un capitán Rodríguez, no sé qué, qué será la vida de él, con algunas dificultades, pero yo puedo generalizar que la gran mayoría fue de muy buen trabajo y de muy buen compañerismo a todos los recuerdo con cariño profe Simeón recuerde de pronto o recuerda de pronto eh, alguna memoria de aquellos tiempos en que usted fue rector eh, de algún alumno que le haya marcado a usted que haya hecho con él Alguna situación de, de confrontación o algo parecido que, que lo haya marcado. No, mire que, mire que una anécdota fue que, eh, pues habiendo uno lo serio que es la policía y que son las fuerzas militares, eh, se presentó en la, en la tienda escolar que unos alumnos, yo no sé cómo se entraron, y, y entonces... Eh, la misma policía investigó y dieron con la persona y era una alumna, no la verdad y me gusta mejor no, te, no saber el nombre, pero creí que, que yo como rector y como con el compañero Sisto hicimos el seguimiento con algunos profesores, pero eh, pasamos el acta apenas informamos a la policía a, a, a la parte que, le, que era pertinente y creo que sancionaron a la alumna, pero no fue expulsada. Ella siguió como alumna ahí del colegio. Sí tuvo su sanción. Pero no entiendo qué le pasó en ese hecho sucedido, profe. Eh, que extrajo de, cosas de niños, de jóvenes. Ya era una niña como en segundo o tercer bachillerato. La niña se sacó unos artículos de la tienda escolar, llámese pan, llámese gaseosa, llámese algunas cositas, de pronto salchichón, creo yo. Unas cositas así, menor, de, de menor cuantía, como se dice ahora. Entonces, pues no no ameritó que la niña tal, y la niña se, volvió, se corrigió y nunca más se volvió a saber de algún de alguna situación de hecho yo de resto señor pagón la verdad es que no me acuerdo yo tengo que resaltar que esos alumnos de sexto de quinto y sexto en es, a hoy día sería décimo y once fueron unas personas muy respetuosas alguna vez yo estaba empezando a encanecer y alguna vez de esos estudiantes dijo llegó papa salada y yo no le puse de pimienta, le dije, bueno, si llegó papa salada, entonces vengo a hablarles de la excursión que ustedes están proye proyectando. Ojalá ustedes tuvieran en cuenta papa salada para que se lo llevaran. Pero quedó como anécdota y como risas, pero nada de, de, de retaliación ni más faltaba. Y al estudiante, y yo después hablamos con él y fueron todos mis amigos prácticamente. Y historia, recuerdo que tenga, ha tenido con algún docente de pronto eh, una situación. Eh, no, grata. no, mire que no, allá en el colegio no. Que yo me acuerde, y a pesar de que la nómina era una nómina grande, y, pero no, absolutamente no tengo ningún resquemor con ningún compañero, todo fue muy bueno, recuerdo mucho a Lalita, la compañera de una persona que la, todo el mundo la quería allá, y, y ella eh, era como todo el mundo... Giraba alrededor de Lalita porque era un personaje, pero siempre los recuerdo con cariño, sin ninguna, eh, es decir, con ese aprecio que se tiene. Y todavía nos encontramos, ella también vive aquí en el barrio donde A yo. La profesora fui. Eulalia, de contabilidad, porque yo tuve en esa época con ella contabilidad en el segundo ese, piso. Eh. Exactamente, sí, ella y Lalita sigue siendo la misma Lalita. Y es aquí afiliada a la Asociación de Maestros Pensionales del Tolima, motivo de orgullo, cuando ella llega, me da mucha alegría. Señor Pabón, la verdad es que yo no, no tengo solamente respeto y admiración y digo que en esa época, reitero, que el maestro todavía era respetado, hoy día parece que se ha desvalorizado mucho la, la, la razón de ser del docente. Pero eso hace parte también de, la con de, de, de lo contemporáneo, ¿no? Eh, yo viví mi época muy sabrosa en el magisterio, no tengo. Y prácticamente en los 36 años que trabajé, todo el mundo los recuerdo con cariño. Claro, no tuve. Pues, como humano tiene que cometer muchos errores, pero de pronto, así como para resaltar o tal, no, no me acuerdo de ninguno. Yo creo, profe, que. Usted tuvo que haber tenido en esa época como rector más satisfacciones que desazones en esa parte educativa dentro de esa comunidad de camarería, entre los estudiantes, entre la institución. Pienso que, así como yo salí a la institución, me siento orgulloso de haber pertenecido a una de las mejores instituciones de la ciudad y haber salido de allí con, con, con una formación de parte de los docentes. Pienso que toda esa estructura, tanto de lo que es la parte física, la parte de, de, de, del colegio, la parte humana, la calidad humana de los docentes, eso nos llena de orgullo no solamente a nosotros, sino pienso que ustedes también salieron con esa, digamos, eh, esa concepción. Claro, señor Pavón, yo fui director de varias escuelas Yo fui director, yo no sé cómo coincidencialmente Director de la escuela del batallón Ruth En la época que era comandante el coronel Adalbert Sandoval Y, y también recuerdo con cariño que me trabajé muy bien y, y yo en la única parte que fui rector, tengo que aclarar La única parte que fui rector fue en el colegio de la policía y, y siempre llevo con orgullo haber sido, haber tenido ese honor de haber sido rector de esa institución tan importante Y de tener alumnos, de haber tenido alumnos tan señores como hoy deben estar ocupando muy buenas posiciones Nunca he llegado a encontrar una persona por ahí en condiciones detrimentes, gracias a Dios Y no, no espero encontrarla porque es una gente de una formación muy bien mmm, dada ese cargo que tuvo y esa oportunidad de ser rector del plantel, eh, pienso que fue un cargo de mucha responsabilidad, pienso yo. Claro que sí, claro. Fuera de eso, ustedes saben, señores... Eh, que, que a nosotros, m, diría, había un eje central en Bogotá que era una coronel, en esa época la coronel Gloria, era la, la, la, la que administraba todos los viesos del país, y ella impartía órdenes y de pronto a uno lo trataba como a un... A un a un, a, un, a un uniformado, gracias, como a un uniformado o dependiente directamente de la de la asociación poli, de la institución policial. Y yo no, yo era completamente civil. Eh, le alcancé a recordar que yo dependía del octavo piso de la gobernación. Tan es así que me tocó, tuve la oportunidad de pedir unas visitas y me atendió en esa época que en paz descanse el señor Argemiro, Argemiro Gutiérrez, supervisor de educación, y el señor Gustavo Grimaldo, eh, eran supervisores y ya me fueron a visitar, eh, llevándose un muy buen concepto de la institución del bienestar de, del Bieso. ¿Y cómo fue la relación con los padres de familia? Yo creo que fue lo mejor. Tengo una anécdota simpática. Eh, en ese, en, ese, en ese teatro que tenía el colegio, en eso, o que tiene el colegio, era lo mejor que había en todo el departamento del Tolima y lo mejor aquí en Ibagué. Una, algo de orgullo para la institución policial era el Coliseo, el, el teatro del colegio. Y allá se hacían las reuniones y hubo un padre de familia, o hubo varios padres de familia porque ellos tenían asociación. Y se pararon y a decir que ningún rector que habían tenido había sido tan solidario con la causa y sobre todo consecuente con la, con la con el bolsillo de ellos, para que se les cobrara lo que era correcto y lo que estaba enmarcado dentro de la ley, por lo cual yo logré, gracias a Dios. Y con la, reitero, con la compañía, con la asesoría de los supervisores del Departamento del Tolima, lograr que se, se frenaran de pronto algunas situaciones diferentes al aspecto económico del funcionamiento del colegio. Le decía, o le decía esa pregunta, profe, de responsabilidad, porque asumir un reto como rector después de su que fue la señorita Julieta Bonilla por casi más de 25 años. Yo diría, uy, ahora me toca a mí venir de, de esa situación donde estuvo una rectora, una mujer que estuvo ejerciendo esa labor. Y uh, ahora me toca a mí, va a ser algo difícil, ¿cierto? Claro que sí, lógico. Eh, la señora, la señorita Julieta Bonilla, una persona muy, muy, muy acogida por la, por la institución, muy ceñida a su formación, excelente educadora, yo la distinguía, ella es de San Antonio, ella ella fue rectora del Colegio de San Antonio antes de llegar al Bieso y ya tenía, ella ya ha sido docente mía, me había dado eh, anatomía allá en el Colegio de San Antonio. Y nos encontrábamos aquí, de vez en cuando nos saludábamos, pero ya cuando le asumí la responsabilidad, desde luego, fue un reto grande, pero, pero ella al contrario, ella le, lo orientaba a uno como debería ser. A mí me parece que la, la camaradería con ella y, el, y la, la, la empatía fue muy buena y, y antes ella le, lo apoyaba a uno en, en, en diferentes oportunidades que uno le consultaba. Eh, profe, ¿qué sigue ahorita de su vida? ¿Qué sueños tiene de, de, de sus proyectos de vida de aquí a esta edad tan importante después de, de haber gozado tantos años de la parte educativa? Señor Pavón, yo he tenido la oportunidad, bendito mi Dios, yo hace 17 años me retiré del magisterio con, con mis pensiones y he tenido la oportunidad de conocer prácticamente el mundo. Tuve la oportunidad de estar por Sudamérica, conozco eh, a Buenos Aires, conozco a Montevideo, conozco a Lima, he tenido la oportunidad, he estado en, en el Ecuador... Y he estado dos veces en, en La Habana, Cuba, he estado en El Salvador, cuatro veces he, estado en estado, he ido a Estados Unidos, e hice un tour por Europa que duró 26 días, eh, eh, en el año 2017 tuve la oportunidad de estar en Turquía, estar en Capadocia, donde encalló el Arca de Noé, ...y de ahí tuve la oportunidad de conocer los países... ...los Emiratos Árabes... Eh, ...tuve la oportunidad de conocerlos... Eh, bendito mi Dios, ha sido una vida con mi hogar... ...a mi esposa Elaida Cuellar... Eh, eh, ...es mi razón de ser... ...al igual que mis cuatro hijos... ...hay dos abogados... ...hay un físico matemático... Eh, ...con doctorado en Ciudad de México... Y la, una niña, una niña que es mmm, bióloga, egresada, hizo su maestría en la Universidad Javeriana y ahorita es docente de la Universidad de Ibagué, con mucho orgullo. Son personas muy bien formadas también, bendito mi Dios. Entonces tengo para agradecerle mucho a mi Dios esa oportunidad que se me ha dado eh, y estar hoy contando este, este cuento. Tengo 74 años muy merecido, muy merecido todo ese proceso que ha hecho eh, en el campo educativo eh, pues reciba de mi parte esos beneplácitos reconocimiento por esa eh, posición en que está y lo que ha recorrido y bueno, de todos los egresados agradecerle por ese trabajo que hizo allá en nuestra institución como docente, como rector y aspiramos que Valar logre estar en el reencuentro profe el 19 sábado 19 de noviembre, que vamos a estar reencontrando. Así que, ¿cuál es el mensaje que le deja, profe, sobre todo a los que están activos actualmente en nuestra institución, a aquellos que están ahí o los que van a terminar en nuestra institución? Muchas gracias, señor. No, señor pavón no me canso de agradecerle, pues la verdad que usted me cogió de sorpresa, eh, tuvo la gentileza de, de llamarme, lo cual le agradezco inmensamente, y a mis compañeros decirles que para adelante es para allá que, que, que, que sigan en la lucha el magisterio que no es fácil y cada día se pone peor pero pero pero es una meta y es una es una misión de, del docente eh, de entregar su, su, su aprendizaje a, a sus alumnos que qué cosa más bonita que lo recuerden a uno con cariño a todos los egresados del colegio estén donde estén a agradecerles inmensamente con, especial, con especialidad a usted señor Pavón por este encuentro tan bonito y desde luego que Estaré allá si, si Dios me lo permite y si mi salud eh, de, de, de acá ya contamos, me gustaría sobremanera participar, no sin antes, invitar a todos, los a, so a todos los egresados que sigan ese camino tan bonito del vieso que el colegio vale la pena y vale mucho conservar esa institución como usted dignamente lo está representando y lo está haciendo muchas gracias no, a usted profe Simeón gracias por haberme concedido esta entrevista y este mensaje para todos mis compañeros egresados la verdad me siento gratificado y que sea este un reconocimiento y un homenaje a través de esta entrevista para que lo reciba y lo acoja con mucho cariño mucha activación de parte nuestra y parte de la institución de los egresados y una de las labores que vamos a hacer es propender para que los nuevos que lleguen a integrar, a vincular estos reencuentros y al comité o a través de las asociaciones sea que se haga un reconocimiento especial a todos los docentes del plantel que han pasado por esta historia tan importante porque ustedes merecen, además de haber estado ya un gran reconocimiento que es lo que vamos a trabajar en progreso. Así que muchas gracias, profe. A usted muy amable y aquí estamos a sus órdenes, con mucho gusto. Y agradezco mucho esta interesantísima entrevista, señor Pavón. Por último, regáleme algo que pronto se le haya quedado, y se me olvidó, me acuerdo, o quiero agregar algo en este mensaje. <risa> Señor Pavón, usted me pone. Eh, yo creo que, que esta entrevista que usted ha hecho tan generosamente, yo creo que, que hemos recopilado eh, gran parte del de, de, de, de, de recorrido de mi vida y de haber estado en esa institución tan importante, nuevamente si se me queda algo sobre el tapete, con mucho gusto, eh, algún día que esta no sea la última, sino que tengamos la oportunidad de seguir departiendo, de porque porque mire que es muy interesante que se tengan en cuenta ese gesto que usted está haciendo, de recordar, dicen que lo difícil no es no es llegar, sino sostener, si usted se ha sabido sostener, muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a usted, y bueno, ahí vieron al profesor Simeón, Gracias, eh, profe, nuevamente y esperamos a todos los egresados que nos dejen el mensaje, la opinión ahí en YouTube, donde vamos a llevar este mensaje tan importante del profe, profesor Simeón Florido y eh, que lo recuerden, que es la manera de poder decir, ahí está mi profe, ese fue mi rector y qué bueno haberlo escuchado. Bueno, hasta pronto. Bueno, profe, muchas gracias. Claro, <risa>